Yo te recuerdo, yo las recuerdo. En todo el mundo, las personas trans están siendo asesinadas por el simple hecho de ser una persona trans. En este último año, 350 asesinatos de personas trans han sido reportados por el proyecto que monotoriza los asesinatos de personas trans. Pero estas cifras son subestimadas. Nuestros hermanos y hermanas son igualmente llevados al suicidio, aislados, abandonados frente a esta pobreza y al COVID que enfrentamos en este momento. Por tal razón, este 20 de noviembre, Día Internacional de Memorias Trans, yo personalmente rindo un homenaje como toda nuestra comunidad trans activista a nivel internacional, para que ellos y ellas no queden olvidados jamás y nunca. Para permanecer unidos y solidarios. Todo el mundo y decir, basta ya, no más muerte. Para continuar con nuestra lucha contra la transfobia. Quiero decirles a ustedes, hermanas y hermanos en todo el mundo, que nosotras somos una cantidad de mujeres trans activistas, que daremos la cara por todas ustedes, aquellos y aquellas que no tienen voz, no están solos. Soy una mujer trans.